Hola, hola, buenas estás? Axis. Me un día de la taberna y hoy volvemos a todo el Gorba. Este va a ser nuestro capítulo 30 con los caballeros de Kaledor. Continuamos con Imrik en la zona sur del viejo mundo. Vamos a recuperar, bueno, vamos a tomar posesión de nuestras zonas. Vale, vamos a poner la restauración del esplendor, que con esto aumentamos el crecimiento. Entonces, en estas regiones donde obviamente necesitamos crecer, vamos a hacerlo. En Kenry, aquí lo que necesitamos básicamente es subir el orden público, tratar de subir del orden público. Entonces, vamos a ir construyendo estos edificios para aumentarlo. Vale, aquí tenemos lo del esplendor, perfecto. Aún faltan turnos bastantes para lo del excedente. Vale, pero más o menos, más o menos vamos teniendo ya la situación controlada un poquito. Ok, aquí, bajando hacia el sur. Vale, bueno, aquí tenemos. Claro, tenemos aquí a he plantado. Que fíjate tú, pero es que dentro de poquito, en un turno, tenemos ya dragones, mi gente. Ya tenemos dragones. Vale, que esto me flipa poco. Y aquí, poco vamos a poder hacer con esta región. A lo mejor nos salía cuenta haberla reventado y ya está, pero bueno. Aumentaremos el orden público, 12 turnos para el de población. Así que seguramente lo que haremos será: nos marcharemos, la dejaremos aquí, a su suerte, y ya está. Nosotros bajaremos hacia el sur, y nos defenderemos y atacaremos. Perfecto, dicho esto, vamos a sacar el ritual de la invocación de Asurian, el creador, el más grande sobre el mandala. Solo su nombre puede calmar a los príncipes, amansar a las cortes, a a las cortes y envalentonar a las masas, ¿vale? Que no Reduce el coste de construcción y aumenta el orden público Que es lo que necesitamos en este momento Vamos a realizar ese rito, vamos a dejarnos esos 2000 oros En crearlo Bueno, en crearlo en reclamarlo Y perfecto, vamos a ir a por el siguiente Ahora bien, nuestro objetivo principal Y primordial va a ser Estabilizar esas provincias del norte y bajar Hacia el sur para, para Conquistar Ya sea Caracthorn o la, justo la ciudad que hay un poquito más al sur que es, la ¿No es la pirámide? ¿Es la ciudad algo? No lo sé, ahora lo vemos Pero es la que nos va a dar uh, ¿Qué queréis? ¿La paz? Te la firmo Te la firmo Te la firmo, nos olvidamos Paso de eso Vale, perfecto. Emboscador descubierto. Influencia obtenida. Vale. Reservas de mármol. Perfecto. Los edificios prácticamente nos salen gratis. Vamos a meter las sillas de escaramuza para que los guardianes del de Lirion sean más potentes. En casa bar. Mirad, mirad, mirad que tenemos aquí. O sea, ya tenemos estos dragones. Dentro de poco podremos sacar también esto. Pero necesitamos la ciudadera a nivel 5. Entonces, mientras tanto, vamos a sacar aquí el altar de Asurian. Van a ser 3000. Y vamos a poder sacar Fénix. Ahora bien. Imric. Es súper barato un dragón. What? ¿Qué diferencia hay? Del... Eh, me quedo en Lunar. Es súper barato el dragón, podemos spamear dragones Rollo un ejército full dragones Y ya Hombre, en verdad es una fiesta, eh Vale, turnos para el excedente Aquí ya vamos a empezar a tener excedentes, perfecto Kemri... Vale, vale, vale, ok Aquí ya empezamos a tener todo en positivo Me gusta Turnos para el excedente 5 Bueno, poquito a poquito Necesitaremos generar mucho, mucho, mucho, mucho excedente. Pero bueno, está bien. Vale, vamos a ponernos. Bueno, en vez de poner marcha, nos ponemos normal y ya está. Nos acercamos hasta aquí y listo. Vale, perfecto. Hay que llegar aquí. Bueno, se ha estabilizado un poquito. Menos dos, está bien por el decreto que hemos tirado. Me gusta. El héroe nos ha movido. Pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Moverlo. Perfecto. Y nos lo traemos para acá. Aquí es donde vamos a ir nosotros. Hacia la torre dorada. Perfecto, perfecto, perfecto. Hombre, yo creo que somos capaces de controlar la situación y, y gestionarlo bastante bien. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Me da un poquito igual, la verdad. Ese tipo de construcciones por ahora. Bien, supongo, por generar ingresos, por lo barato que sale. Vale. Ya que no vamos a tener nada, tenemos eso y ya está. Vale, encuadrar... Ah, vale, es la misma de esta. No más... Vale, perfecto. Ok, todo organizado. Pues nada, siguiente turno. Vamos a ir bajando hacia el sur ahora con el dragón de Indrik. Es súper barato tener dragones, eh. O sea, el reclutamiento es súper barato. Son 600, hombre. Con... Reclutarlo fuera de la provincia a lo mejor te cuesta más, pero... Ahora pff, regalado, casi. Los caballeros de Lyonés. Sudenburgo. Guerra declarada. Uh, vale, se ha visto un dragón. Los acontecimientos sucedidos en las invenciones indican que un dragón. Oh, uh, aquí. Hombre, pff, teniendo un dragón. Oh, uh, vale. Es que es descaradamente fuerte Vale, vamos a acercarnos oh, pues. eh, Ah, digo, perdón Conocimiento de los antiguos Este dragón te permite uso de a Cambio de un tributo El temple, resistencia a todas las unidades De la magia, inmune a la psicología Negociar con el dragón Tesoro menos 2000 Vale, vamos a sacar influencia, a saco, perfecto, vale, eh, eh, eh. vale, Imrik, marchar y llega a casa bar, me gusta, me gusta, me gusta, vale, oh. vale, vamos a entrar a saludar. No, no, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, bueno, da igual, no importa, vale, entramos a romper, librar batalla y no vamos a conquistar, vamos a arrasar el asentamiento, quiero que vengan los de Talagua que conquisten esto y que se lo queden, nos equivocamos la otra vez en el norte, no era lo que teníamos que haber hecho, no era lo que teníamos que haber hecho no teníamos que haber ocupado, teníamos que haber arrasado. Lo quitábamos del medio y tal agua tenía ahí un asentamiento para poder quedárselo. Vale, ok, perfecto. ¿Cómo lo...? Uy. Vale, ya sabemos cómo nos tenemos que colocar nosotros. Más o menos anchos, ocupando terreno, eso es. Que tengamos una línea lo suficientemente grande. Como para no tener que preocuparnos mucho. Perfecto, ahora además vamos a meter aquí detrás los arcos, eso es Y los arcos los quiero separaditos oh, Encima se me quedan los huecos perfectos Vale, esto va a ser otro grupo Aquí vamos a meter el príncipe, perfecto Aquí el noble, perfecto Y el príncipe tiene la bola de fuego Esto tenemos que sacarle mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho partido Vale, vamos a fijar esto Vale, esto está bien Y aquí vamos a hacer un grupazo Vale Nos colocamos aquí Y con los guardianes de Lerion Como estos tienen al fin y al cabo El problema que vamos a tener aquí ah, vale, no me marca nada Vale, vamos a colocarnos aquí A ver si podemos dónde sale él y... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, más o menos. Sí, perfecto. Ok, vale, nos ubicamos aquí. Quiero que cojamos este flanco para poder cargar así, directamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, con los guardias de Lerion, avanzamos. Van a perder movimiento seguramente aquí en esta zona de fango, pero bueno, me sirve. Llegamos. Se la tiro. Voy a entrar a cargar. Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, perfecto Ok, nosotros cargamos ya Nosotros cargamos ya Venga, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa buena vuelta y ya han bugado una unidad para nada. Venga, ahí, perfecto. A estos que nos escapen, que nos escapen, que nos escapen, que nos escapen, que nos escapen. Nah, perfecto. O sea, un mero trámite esta batalla. Tardamos mucho en reaccionar con la caballería, tú. Eso no me gusta nada. Vale. Uy, continuamos. ¿Qué pasó? Vale, perfecto. Vale, nada, finalizamos la batalla Y lo dicho, arrasamos el asentamiento Que se lo queden Y nosotros nos desentendemos y nos marchamos Tenemos Zonas más importantes que atacar al sur Literal Tenemos zonas más importantes que atacar al sur no Que salga aquí una rebelión Que luego nos vengamos a preocupar Que para el stand en el que está y el tiempo que le tenemos que dedicar a largo plazo, prefiero desentenderme, que se lo quede tal agua, que crezca más. Y para adelante, 11 pérdidas. Bueno, unas cuantas unidades de infantería y ya está. Arrasar, aquí. Des 45, si es que no tiene riqueza. Los arrasamos, los quitamos de aquí. Y a su casa, poción de resistencia... Vale, no podemos uh, No podemos viajar más Pero me sirve eh, Vale, vamos a ponernos armadura Perfecto Luego, aquí, en este héroe Vamos a ponernos otra de maestro de la espada Maravilloso Vale Ok Inric, que ya tiene su dragón Uh, ¿Qué sé es que podemos construir Nada interés oh, oh, oh, oh, oh. A ver Vale, vamos a ponerle disciplina de hierro Vamos a poner la disciplina de hierro Para que aumente el orden público en la zona Vamos a construir aquí en Galvaraz La vamos a subir de nivel, esto va a aumentar El crecimiento de la región Y es que ya tenemos 100% Vamos a ir viajando hacia el sur Hacia Numas ¿Cuánto está? La presencia militar son 5 Ay, ah, los personajes me dan un montón de presencia militar ¿Seis turnos tarda en construirse esto? Agüita Y el excedente de población nos va a costar un montón sacarlo Vale, vamos a quedarnos aquí Otro turno eh, eh, eh, Más uno, más siete, más cuatro es que necesito ir bajando con los ejércitos, eh. Necesito ir bajando con los ejércitos. No podemos estar tanto aquí. Presencia militar, eventos 4. Pero si no... Buah, vale, es que eso no me gusta para nada. Vale. ¿Este señor qué equipo me lleva? Nada, no me lleva nada. Feo está eso, eh. Vale, vamos a ponerle... Oh, vamos a ponerle equipo guay. Salvación especial, resistencia a fuego, cuerpo a cuerpo... Vale, un arma de mano, municación contra grandes. Daño de arma. O sea, o fuerza de arma. Vale, vamos a meterle fuerza de arma, talismán... Uf, uf, uf, uf... Esta está muy bien, ¿eh? Corona dorada de atrazar Hombre, vale. Vamos a poner el despluma, de palomas... Orden público. Le vamos a poner otro bardo. Bien. Me sirve. Ok. Aquí. Uh, contra esta gente? Al 16. 43% de que salga bien. Vale. Uh, bien. Bravo. Éxito. Me gusta. Nos lo quedamos. ¿Qué más vamos a querer? ¿Qué más vamos a querer? Eh, ¿Podemos ponerle la inmortalidad ya? No, aún no. Uh, vale, pues nada Vamos a meterle influencia y ya está Por añadirle algo Vale, ok, perfecto Nos vamos acercando poquito a poquito Nos movilizamos Bueno, vamos a dejar a Imric aquí este turno Mira lo que te digo Vamos a sacar a esta señora de aquí Nos la vamos a traer para allá ¿Cómo se queda la pirámide negra de Nagas? Vale, reclutamos aquí un señor pero lo reclutamos simplemente por ok, quédate experiencia por turno resistencia, defensa cuerpo a cuerpo vale, adquisición de experiencia por turno y literalmente vamos a sacar aquí un ejército de la nada ¿qué le vamos a poner? ojo al dato, le vamos a poner vale, marcando el paso pero tenemos un punto de habilidad más disciplina de hierro perfecto, y le vamos a reclutar porque tengo una pequeña hueste para defender simplemente una, dos y tres, y ya está y ya está, y nos quedamos ahí no tiene más, esta vamos a aguantar un par de turnos más y ahora bajaremos, que, que más o menos se acabe de construir esto, que el turno de este población esté decente pero tenemos que ir bajando también hacia Numas e ir trayéndonos los ejércitos hacia el sur si hace falta reclutaremos más con aquella gente pero ya está, bien Dicho esto, finalizamos turno, siguiente y vemos a ver qué ocurre. Montañas del fin del mundo, tierras del sur. Vale, a ver cómo gestionamos eso. Nagarón. Es que el clamor está deshecho, tío. Me gusta, me gusta, me gusta que esté deshecho. Vale, influencia obtenida, seis puntos más. Perfecto. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Micaela ha subido de nivel esta mujer no tiene nada que ponerse ya bloquear ejército, bueno, especialista venga vale, ok, pues nada con esto bajamos hacia el sur uh, uh, uh, uh. podemos ir hacia hacer la torre dorada, asegurar influencia uff, que va me va a costar un montón y además, estos tienen aquí el ejército este de las hordas del caos, reventándoles todo, ¿vale? Eh, eh, eh, eh. Buf, es que los ríos y las montañas que bloquean el paso son horrorosos. Vale, aquí podemos demoler esto y abandonar. Haz clic para abandonar este asentamiento en el turno siguiente. Genera 160 de ingresos. Vale, lo abandono y que se lo quede Talacua. Que se lo quede talaco Vale, continuamos bajando hacia el sur ¿Aquí qué podemos reclutar? ¿Por qué cuesta tanto? Ah, porque estamos en marcha a lo mejor No Oye, Enric los saca Regalaos, baratos no, regalaos Vale, vamos a ponerle Leones Blancos de Gracia a esta mujer. ¿Nos podemos mover y luego reclutar? No, creo que no vamos a poder. No, efectivamente. Vale, mejora disponible en asentamiento. ¿Dónde? Vale. ¿Qué preferimos mejorar? root Sí, este que tenemos aquí. Jeje, el tallador de amuletos de obsidiana. Vale. A nivel... 3, perfecto, en dos turnos Lo tenemos, me gusta Gordazán Cinco turnos, tres para excedente Vale, nos olvidamos De la zona y viajamos hacia numas ¿cómo se ha quedado? En menos nueve Tío, es que es horroroso Cómo baja eso Vale, más uno, menos uno Este tenía mucho Mucho trabajo Hecho ya, eh Vale Perfecto, de acuerdo Está bien que Están aquí Estos han pillado ya Esta, esta zona Pero van a pillar La estatua de los dioses Y luego podrán pillar eso Está bien Me gusta que tal Se haga fuerte aquí Un poquito al sur Porque si no Si lo tenemos que hacer nosotros todo Vamos a ir un poquito mal Vale Ok Movimientos hechos Fin de turno No llegamos a más Así que listo Faltan agentes, tío. Tenemos que sacar más nobles por ahí a pasear. Que sean de esos de, de diplomacia y que lo rompan todo. Que tengan mejoras de, de, de atacar a las guarniciones. De todo todo, todo, todo, todo, todo, todo. Vale, más influencia, me gusta. Asentamiento abandonado. Rango obtenido. Vale, otro de Maestro de la Espada, me gusta. Vale, ¿podemos llegar a los claros del largo con la marcha? Seguro que sí ¿No? Ah No llega. Vale, vaya bueno, ok, el turno siguiente no pasa nada. Vale. ¡Uh! Esta es la de piratas que hemos visto antes, ¿no? Partida de guerra de Hun. Ah, no sé si será el caos, ¿eh? Vale, bueno, el caos es el que vamos a montar nosotros aquí, gente. Torre dorada, seguro de influencia, 84% de pues, si resultado positivo. Vamos para allá. O sea, solamente con ver qué hay, me vale. Vale, Inric... Vale. Nos acercamos y ya está. Nos acercamos y ya está. Está bien. Vale, casa bar. ¿Qué podemos construir? Vale, nada, mejorar la guarnición. Vale, vamos a reclutar aquí. Leones blancos. Dame cuatro de leones blancos. Me gusta la idea. Vale, perfecto. Además ¿qué, ten... uh, ¿Qué tenemos por aquí que construir? Vale Estos son ingresos Al fin y al cabo Baratitos Es que no podemos dejar esto Menos 17 Es un abuso La cantidad ¿Ves? Mira cómo baja esto, tío Menos 9 Hay que meter más presencia militar Facción Devastación Impuestos Incertidumbre Dios Vale Vamos a meter más presencia militar eh, ¿qué es más barato? Vale, vamos a meter arqueros y ya está. Vamos a meter arqueros y ya está. Bueno, está bien, eh. se ha hecho grande aquí también. Sí, uh, y Sudemburgo también está metiendo mano ahí, eh. Vale, vale, vale, vale. Me gusta, está bien, está bien. Ok, Vale, pues nada, tal y como estamos, finalizamos turno. Siguiente y vamos a ver qué tal. Uh, Avelorn, ¿a qué venís? Acceso militar Si quieres Pero no sé cómo vais a llegar hasta aquí O por qué vais a querer acceder hasta No sé Gracias, supongo Ojo, cuidado Vale, los seguidores de Nagas. Mierda, han reventado la torre... Bueno... Perfecto, ¿sabes? Vamos nosotros a la torre dorada. Me la quedo. A ver qué hay por aquí. Buscar en las ruinas. Venga, vamos a buscar a ver qué hay. A ver si encontramos algún objeto interesante. Vale, que buscar este que hay aquí. Vale, que completar el puzzle. La idea es cómo. Vale, siempre vamos a tener la flechita esta... Y a la derecha de la flecha tenemos el círculo este medio cortado. Vale... Vale, pues es este 100% Así aquí, O sea, la pista está aquí en este cubo La pista está aquí en este cubo Porque es hacia donde apunta la flecha Este es Bien, es yeah, mil de tesoro 40 fragmentos de monito Señor de caballos de Lirion Wow Vale Estaba este hombre aquí atrapado, supongo Madre mía Vale, me gusta Eh, vale Venga, vamos a atacar aquí No llegamos, al siguiente turno Vale, pero conseguir esa torre dorada Va a ser, bueno Crucial Vale, Claros del Largo Sol Nos ubicamos aquí, quitamos esta actitud Vale, y estamos ya en positivo Más 11, vale Vale, vale, vale Vale, vale. Vamos a ir hacia casa bar Vamos a aumentar aquí la presencia militar un poquito Vale, tampoco vamos a gastarnos pasta porque si no es un pozo sin fondo esto Eh, héroes, necesitamos héroes Sí Que no nos gasten tanta influencia, por favor Mantenimiento de todas las unidades Vale, este tipo de héroes son los que sí que queremos Vale, lo reclutamos Vale, y como sale al 3 Incremento de comercio ¡Ah! No podemos más Vale, pues nada, influencia Vale, y lo tenemos aquí Y es... Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Bueno, ahora lo anexionaremos, ¿no? Ahora al este, pero aquí Nos tenemos que quedar en esta zona Clima inhabitable ¿Ves? Es que esto es una barbaridad Quedarnos aquí es tener el ejército este porque si no es, nos vamos. Pero bueno, es imposible controlar esta zona. Y si sí, aquí tenemos incluso ese menos 6. Vale. No, es que tenemos que continuar aquí metiendo presencia militar y haciendo que no, no esté descontenta a la gente. Dos turnos nos quedan de eso. Vale. Este río está aquí y este ido está aquí. Vale, siguiente turno. 1200 Bueno, por el momento... Es que tenemos pocos ingresos y hay que conseguirlos. ¡Ojo! A ver qué queremos. Alianza defensiva. Vale. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero... Vale, vale, vale. Es que nosotros vamos a empezar a apretar por aquí. Vamos a empezar a ahogar y a conseguir asentamientos. Tun, tun, tun, tun, tun. Y va a ser maravilloso. Vale, Sudemburgo. Bueno, tenemos un montón de excedentes de población. ¿Ahora o qué? Vale. Nos toca. Emboscador descubierto. Arca en el negro. Ah, bueno. Nos pilla. Nos pilla lejitos eso, ¿eh? A nosotros. Vale. En Kemri podemos subir el paseo Que esto es orden público ¿Me lo quedo? Sí sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí sí sí Más cinco orden público Esto es maravilloso No tenemos dinero para nada más Vale, nos hospedamos en Casa Bar Sí Vale Kemri tampoco necesita mucho apoyo Ok, vale, el noble Uf, vale, vale, ¿qué le vamos a añadir por aquí Lacerador 20% de daño de arma Vale, sí, sí, que reviente Literalmente que reviente Vale, vamos a avanzar con este aquí a la costa de la serpiente Buscar en ruinas Oh, no tenemos dinero Vale, vamos a saltar la torre dorada entonces No sé si habrá scaven, creo que no oh, No podemos ni colonizar Porque no hay pasta, tú Bueno, vamos a avanzar con este hombre por aquí A ver qué encontramos, si encontramos algo Vale, y aquí ya empezamos a tener elfos oscuros. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Nos vamos a quedar, vamos a aumentar esa, ese orden público aquí en esta zona. Vale, ¿quién no se ha movido? Vale, nos unimos aquí, perfecto, y esto va a ser un generador de experiencia brutal. Ok, además hemos abaratado los costes del, De ese ejército O sea que perfecto, vale Finalizamos turno y avanzamos A ver si con que podamos Colonizar Me vale, rito del despertar realizado Por Tlaqua. Van a llegar ellos primero, eh Bueno, no Ahora cuando tengamos nosotros En la zona esa del sur sí que seremos capaces de De aguantar paz negociada, bien me gusta no tenía sentido ya que nos peleáramos trito del despertar realizado esta facción los hombres la costo construido en las cámaras gran encantamiento de casar seguidores de la esta facción de refunerados ha realizado el gran encantamiento de casar las tormentas de arena hayan engullido su territorio los ejércitos extranjeros que han quedado atrapados allí sufrirán desgaste Dios están ya reventados y están asediando todo Vale. El orden público no para de bajar en esta región, tío. Vale, aquí estamos bien. En Cuatar podemos construir algo más. Uf, ¿Por qué no? Porque no tenemos dinero. Vale, vamos a colonizar aquí. Eso es lo primero de todo. Vamos a colonizar esto, sí. Vale, y nos quedamos aquí, perfecto. La torre dorada por el momento. No podemos ni siquiera construirlo. Ah, muy bien, te me cuidas. Hemos, hemos sufrido mucho daño, eh. Pero bueno. Tenemos dinero. Es que no tenemos dinero ahora para construir nada. Pero para construir nada. Vale. Bueno, estamos sufriendo muchos daños. Vale. Vale. Uh, ah, vale, que está en el, en el camino de bestias Vale ¿Quién queda por moverse? Vale, ¿lo podemos meter aquí? Vale, vamos a buscar aquí Vale, los daditos me gusta Vale, esta La espiral El tope de la espiral Que acaba hacia allá Y la flecha El tope de la espiral Que acaba hacia acá Que es este Sería este Debería ser Bien, mil de tesoros, escudo encantado Vale, vale, vale, vale, vale, vale Pero este nos sirve para construir aquí la torre dorada Son tres turnos Son pocos ingresos, pero hay que ir haciendo crecer este ejército a más no poder O sea, tenemos prisa de hacer que esto crezca Perfecto, vale Vale, metemos comercio. Vale. Señora, vamos bajando hacia el sur. Que vamos a necesitar de sus ejércitos. Vale, aquí no no podemos construir nada más. No podemos construir nada de nada más. Perfecto. Aquí nos quedamos. Vale, pues nada. Siguiente turno. Y con esta simulación para el siguiente turno nos vamos a quedar. Ojo. Tyrion. Alianza defensiva. Te la firmo. Pero poco podemos hacer. Talacua. Bien, Talacua aquí colaborando. Me gusta. Dios, Dios, Dios, Dios. Están viniendo aquí todos. Heraldo, Sudemburgo. Facción contra los chicos de la costa prohibida. Tecnología investigada. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Excelente de población. ¿Dónde? Uh, aquí. Vale. Nos gusta. Nos gusta. Esto nos gusta. Encuatar. Es que tenemos muy poco presupuesto. Vale. Vale, vamos a meter lo de la feria élfica que nos dará más ingresos en el futuro. Pero poco a poco vamos a ir... Puliendo esto, aquí vamos a necesitar bastante porque es que encima no tenemos ni ejércitos tú. vale, vamos a ver si nos podemos quitar aquí a gente de en medio asesinar, no tengo ni pasta para poder hacer un asesinato en condiciones vale, nos vamos a acercar, de hecho eh, ah, no tiene sitio vale, ok lo dejamos aquí y listo Investigación. ¿Qué vamos a hacer? El Aldos invocados. Vale, para que nos cueste menos de mantener a los guardianes de Lirion y el reclutamiento. Me gusta. Ahora bien, ahora bien, vamos a cerrar el capítulo de hoy aquí. Parece que no vamos a tener mucha oposición. O al menos eso tiene pinta que vamos a poder entrar aquí en estos territorios del sur. Brrr, y limpiarlo todo. Que al fin y al cabo lo que nos interesa. Ya tenemos este asentamiento que nos va a dar eh, fragmentos de Molonito para crecer más rápido aún. Veremos cómo llegamos ahí hasta, a esta parte. Ahora, ok, fortalecer de nuevo la economía, tratar de sacar dinero con los aserios y listo. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Recordad, seguidnos a los dos en Twitter, aquí Kiwi y a mí, que estamos los dos creando contenido ahí, comentando un poquito de todo siempre. También en Twitch, donde tratamos de hacer streaming, ahora mismo, bueno, está un poquito parado, pero se tratará de arrancar de nuevo.